Hola, soy Javier Iturrarte, Product Manager de Hackstrom para Italia, Francia, España y Portugal y hoy os traemos la nueva Ultramax. <risa> Inspirada en uno de los modelos más populares de Hackstrom, como es la Ultra Suite, la nueva Ultra Max coge todo el diseño del cuerpo, los detalles, pero le aplica un cuerpo de caoba más grande, una tapa de arce más gruesa y lo más importante, la escala es de 25 pulgadas y media, lo cual nos, eh, nos otorga la posibilidad de tener un sonido más denso, más crudo, con un poco más de cuerpo y sobre todo aguanta afinaciones graves, afinaciones en drop, de una manera mucho más consistente. <risa> Thank mm -hmm. you. Esta nueva Ultra está equipada con pastillas Custom 60 al Nico 5, unas pastillas de mucho punch, con bastante brillo. Eh, que en combinación con sus dos controles de volumen nos dan una paleta de sonidos bastante amplia y además en combinación con su cuerpo denso consigue ese sonido que, que buscamos y esperamos una guitarra potente. A la vez, para contrarrestar esto y tener otra paleta de sonidos, tenemos su pulsador Split Coil para conseguir unos sonidos de single coil de pastilla simple bastante, bastante reales y tener así una paleta doble de sonidos donde poder elegir entre single o doble. Habéis escuchado la Ultra Max disponible ya en tiendas en cuatro colores. Si os ha gustado el vídeo, recordad darle like, suscribiros a nuestro canal, dejad los comentarios que queréis y para más información visitad hackstrongguitars.com.